En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de bolsas de polipropileno con solapa adhesiva y eurotaladro, especialmente indicadas para papelerías, exposiciones, ferreterías, tiendas de comestibles y repuestos. El polipropileno es un tipo de plástico que se caracteriza por su resistencia y flexibilidad. Estas bolsas poseen un eurotaladro